Esta semana armamos, armamos robots, realizamos prototipos de robots. Primero checamos que nuestras piezas de nuestro kit estuvieran completas. Todos en el equipo realizamos el contenido y todos participamos para, para armar nuestros robots. También nos programamos, aprendimos a utilizar los motores, hicimos que caminaran hacia adelante, hacia atrás y giraran.